25.000 likes y ellos dos vuelven a salir juntos en un vídeo ¡Hola Producto Family! Bienvenidos a mi canal y si no me conoces, aquí tiene mi Instagram ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy, como pone en el título, es un ¿Quién me conoce más? Mi madre versus mi novio En primer puesto nacido en 1967 tenemos a Margarita Es la mamá Fructus, mi madre. Espérate, ¿qué haces? Y en el segundo puesto nació en el año 2000: tenemos al señorito Empezar con las preguntas, ¿vale? He generado un par de preguntas Yo creo que una se la pasa a ver ella, otra se la pasó a ver él Y otras, pero bueno, pues... espérate espérate espérate, espérate. Quien pierde, qué, ¿qué pasa? Ah, vale, sí Quien pierde es que no lo saben, ¿vale? Hay que recalcar que ni ella ni yo sabemos nada Bueno, pues el que pierda tendrá que beberse Un... Huevo crudo Sí, hombre ¿Sí? Que no, que este está malo ¿Qué, No, hombre Como tengo de la Claro Dos años más tarde ¿Aceptas vale. o no? Vale Si no aceptas, no, ¿eh? Que tampoco creo que... Ah, sí, sí, pero aceptas porque sabes que vas a ganar, no. pues... <risa> que lo sepas ¿Cuál es mi signo del zodiaco? 3, 2, 1 Correcto, los dos han aceptado <risa> Equipo de fútbol favorito. Oh, tío. Pero espera no... Que no se ofendan los que son de otro. 3-2-1. Real Madrid. Los dos sabéis donde todos estáis en Sería oh, Sería oh, bueno. Niños. Tenemos que contabilizarlas, ¿eh? Vamos. Chu guachu. ¿Cuál era mi era. ídolo cuando era pequeña? No, no, pero que no sé cómo se. Uh. Yo no sé cómo se bueno, bueno, yo lo he puesto tres, como que tres, creo que es. Dos, es. uno. <risa> Mamá a enseña el tuyo, por favor. ¿Qué he puesto? Bieber. Justin Bieber. Con V. ¿Qué crees, Aquí me parece que el huevo se lo come ella. <risa> ya, si nos acercamos todas, te comes el huevo tú. Sí. hombre, si no, no mola. No va a pasar. Ya lo digo que no va a pasar. Vale, sí, vale. Tío. Acepto el reto. Si aciertan ellos dos las preguntas. Todas y cada una de las preguntas Cosa que dudo muchísimo Si las acierta yo me tomaré el huevo Y por cierto, para recalcar Yo tengo 19 años, o sea, mi madre me conoce desde hace 19 años Y estoy con él desde hace 8 meses 7 Sí, hombre, siete. claro, eso es trampa Porque si ahora él me gana, ¿qué mm. Hombre, pues has hablado más con él en 7 meses no. que conmigo en 19 años <risa> ¿Cuál es mi fruta favorita? Ahí va mis pavos Hay una que es la principal Vale, pues ya está Es que varía mucho, esta cambia como el tiempo Yo Te pongo un arco No, no, no, más de una no, vale ¿Va No, dos no Va a contar solo la primera Una, dos y las fresas Muy bien, los dos han acertado Los acertaste tío? Se come sí, con... bueno. uh. sí, aún queda, aún queda ¿Cuáles son mis dos animales favoritos? Joder Dios Aquí hay uno, pero puede ser que no Claro Hay dos Ahora mismo están en la habitación los dos. No. Vale. Me parece que alguien ya se va a tomar un huevo. Uf, si es que tienes tres. Una, dos y tres. Enseñarlo. Vale, ¿Qué has puesto tú, mamá? Husky, delfín y oso panda. ¿Y tú qué has puesto? Husky, delfín. ¿Dónde hay aquí un delfín o un husky? El husky el es husky el, el, el que te regaló. Te regaló. Uy, sí, no me acordaba. Yo me repitió el oso panda, mi amor? Mi mal favorito es este, el husky. No sí, el husky, el oso panda. panda de toda la vida. Pero pues, es que me decías que ese no lo querías ya. Que no quiero el peluche, mi amor. No quiero el peluche, quiero el husky, quiero el husky, no sé qué después. Coño, pero no es que no quiero los oso panda, es que no quiero Después me peluche. pedías un delfín. Entonces, ¿qué hago yo? Es que pide mucho, tía. Ella no la ha puesto el primero, así que tampoco la tiene bien. Es verdad, hombre, pero porque me vuelve loco. Pero vale. sabía yo que era de siempre Lo siento, pero seguís con el marcador igual. ¿Cómo se llamó mi perrito? Que en paz dejarse. Una. Dos, me Un momento de pausa. ¿Puedes decir qué has dibujado? No sé cómo se llama. No sabéis cómo se llama, pero se lo dije ayer, ¿Eh? Mamá, enhorabuena, va ganando. Viaje sola. Con todo mi dolor de alma, pero fue así. Retos uno. ¿Mal? Está mal. Estaba yo tan ¿Cuál? nerviosa. Fue Madrid en abril. Madre, ah, sí. ¿Cuál? Ah, claro. Yo de eso no me voy a acordar. Vale. Ni me top... <risa> Punto para mi madre. ¿Qué? Quería ser de mayor. Voy a mi madre dice cajera del Mercadona y tú dices actriz Ninguno de los dos habéis acertado Hay un dilema aquí, ¿vale? Yo de pequeña quería ser muchas cosas Que yo iba al Mercadona y quería ser cajera del Mercadona Y, iba la a farmacia, de las telas? y quería ser la de las telas Y iba a una farmacia y quería ser farmacéutica Yo quería ser de todo Pero había una cosa a la que yo me dedicaba Incluso tenía tarjetas con mi número ¡Madre mía, es verdad, esteticien, tío! Hasta que mi madre me dijo que cuando eres esteticien tienes que hacer pedicure, yo le tengo fobia a los pies Entonces dije, ya no quiero ser esteticien ¿Para qué te puedes así si sí, te hago reflejo? Aquí, por... <risa> ¡Eh, tío, me las está viendo en el espejo! Aquí hay un espejo, chicos, y por eso falla A ver, En esto os voy a dar dos opciones, ¿vale? cuál ¿Cuáles? Hacerlo de todo el rato porque me está imitando, ¿vale? Yo estoy así todo el día, pues... Lo están haciendo para hacer la gracia que a mí no me la hacen Ah, nosotros te... estamos ¡Oh, Dios santo, el tobillo, tío. ¡Oh, Dios! No ha sido la rodilla Pues yo no estaba aquí, ya se me movía así remot, ya. Remot, ¡Un templor, un templor. ¿Cuál es mi cantante o grupo favorito del momento? ¡Joder, oh, no, eso yo no lo sé! ¿Podéis elegir el cantante o el oh, grupo? Pues yo escribo el cantante ¡No! ¡Venga, una, dos, sí. Y... Habéis acertado los dos ¿Tú qué has puesto? Sí. Oterisrade eh. es el grupo Y tú has puesto que ¿Qué prefiero? Bueno. ¿Invierno o verano? Una, dos y... Este probablemente no lo adivinéis Este, este, este, este, este, este. este ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tontos son? ¿Cuánto mido? ¿Qué dices? Está tonto, eh. Bueno, no da poco? igual, no vale cambiar, no vale cambiar. No, no, no, no, sí. no, no, el chavalico aquí ha puesto 1,65 71, de y 1,71 No, 1,71 Amor, ¿Sí mi modelo, sí, de, pasarela. ¿Qué, ¿Qué sí modelo de pasarela Que para que modelo no, de pasarela necesito 1,70 Hasta que no midiera 1,70 no podía ir Yo cuando estábamos en Redequeo, Dijiste que me 1,67 Imposible Cuando nos conocimos, las pocas palabras que intercambiamos fueron para ver cuánto medíamos Qué fuerte, no te acordabas Sí ah, que me acordaba Sí, pues bien que has puesto 1,65 <risa> Género de película que más me gusta Chicos, el vídeo no está en pausa, ¿eh? es que se han quedado pensando. Sí, no, ¿no? ciencia ficción. Falsa, M mentira, mentira. Mentira, mentira, no lo creáis. Sí, mentira. mentira, no ve ni una. Está es muy ¿Ponte? de 3 metros sobre el cielo. Puntos y todas esas cosas. Si pudiera salir a la calle con solo una cosa de maquillaje, ¿qué sería? 3, 2, 1. Base y rímel. Puntito para el señor Joelito. No, a ver, lógicamente es coña. Prestad atención a lo que voy a decir porque si no nos vais a enterar de nada de lo que vais a ver a continuación. Ya que el vídeo se está haciendo como súper largo, he decidido resumir y explicaros en esta pantalla en negro muy rápidamente lo que pasó. Como ya habéis visto, Joel perdió y el castigo era beberse un huevo crudo. Pero bien, como ya habéis visto también, al principio Joel le ha dicho que estaba malo de la barriga. Y es cierto, estaba muy mal. Y cuando digo muy mal, es muy mal. Así que entre muchas indecisiones decidimos que no se tomara ese huevo y me ofrecí como buena novia que soy a tomármelo yo. Así que lo que vais a ver a continuación es lo siguiente. Me van a hacer dos preguntas cada uno en total cuatro Si acierto me salvaré y no me tomaré el huevo y si fallo una de esas me tocará tomármelo Así que os dejo con el vídeo y si habéis llegado hasta aquí os recuerdo que eran 25.000 likes y aún no lo habéis dado al botón Gracias Cuando era joven, ¿qué carrera quería estudiar? Eso no me lo has contado nunca, ¿eh? Estudiaste cultura No lo sabes, ¿no? No Psicóloga. Psicóloga Eso no lo sabía yo en la vida, ¿eh, mamá? Yo sí, lo sabía hasta lo yo Lo sí. sabía hasta yo ¿En serio? Sí ella ya es que lo respondió Eso es trampa ¿Qué trampa? Vale, ¿qué querías ser de mayor? Tío, ¿estáis de coña o qué? Cuando eras pequeño ¿Estáis de coña? Yo tampoco lo sé ¡Futbolista! Como todos los niños <risa> Yo quería ver te ir en monto. <risa> ¡Eso sí que es bueno! <risa> ¡Vivir la vida! ¿Qué querías hacer? Llámala, llámala, llámala Llámala, como la más. Mamá, ¿estás ocupada? Pues regular, ¿por? Porque estamos grabando un vídeo y solo necesito que hagas una respuesta cuando yo era pequeño, ¿qué decía que quería ser de mayo? Querías eh, ser. ir eh, en moto y regresar. ¡Uy, Sí, pero como habéis sido unos tramposos de mierda, nos vamos a comer un huevo los tres. No. No. No. no. no, no, no. Huevos que no. No, pues hacemos otra. No, de ahora te hace poco. Venga, Se, ah, ah, se han cagado. Ah, ha hecho. Uy, que se me ha encogido el ojete. Una de, del verano aquí. ¿Qué distancia focal tiene el objetivo que te regale? ¿Qué número es? Eh, 15. No. ¿40? 35. No. Si sí, hombre, ahora empieza 18. Sí, sí, sí, sí, sí, sí <risa> abajo. He dicho tres y ninguno. 50. Desde verano aquí he descubierto tres cantantes. ¿Cuáles son? <risa> no te jodes. ¿Cuál es el que más has escuchado aquí? ¿Cuál es el que más he escuchado últimamente? Apunto A eh, punto. Eh, este, tío. El... Um, Pablo López, ¿no es este? Pablo López del otro. el otro que entró a usted. No, Manuel Vamos a ver, no, Manuel Carrasco, desde siempre. Vamos, blanco y en botella, todos los tres que has dicho son. Ya lo sé. ¿Cuál? Sufre. Chicos, es que lo lleva aquí encima tres horas puesto. ¿En serio? Y, nos, y nos han enterado. Vale, si yo te digo ahora cuál es mi cantante de toda la vida favorito y preferido, y que no lo cambio por nada del mundo, Pablo López. Alejandro Sánchez. Madre mía, tía. Me ver, conoce mi yerno mejor que tú, es que esto no es normal, esto no es normal Vale Es que se tiene que tragar el vos ¿sí ¿Cuál, ¿Cuál es el vídeo? ¿Cuál es el...? No, no, no ¿Cuántos likes para un vídeo de mi quien? yerno vs mi hija? Vale Desde luego Y vamos, y gana mi yerno, lo tengo claro ya Chicos, los like que no, sea, que likes es que sea No, pero ¿Cuántos likes para... ¿Cuántos likes para que salgan otra vez los dos juntos en un vídeo? 25.000 25.000 likes 25 likes y ellos dos vuelven a salir juntos en un vídeo Que estas cosas pasan muy pocas veces en la vida, chicos Ay, madre mía ¿Quieres que me lo ponga yo? Yo por mi hija o lo que sea ¿Sí? Sí, yo por mi hija lo haría ¿Tú no lo vas a hacer por tu madre? Para que no, no, pero, pero lo yo mal. lo hacía por mi hija y yo lo hago para que no se coma. No, no, lo hace por compromiso, tío. <risa> Imagínate que es Natica con fresa. Mm, que con dulce de leche. No, voy a hacerlo. Buah, es que es que la vez que lo intenté no pude hacerlo. Uno, ya no puedo, no puedo. Y si me lo tomo a la primera, voy a tener un futuro de puto madre Vas a ser rico, va uh, No, he oído dinero Traga, traga, traga Trágalo, trágalo como una pastilla, igual Traga Traga Quítate eso y traga Traga Traga, si te lo tienes ahí es peor Tienes que abrir la boca por narices Lala, trágalo ya Traga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Traga, traga Lala, trágalo trágatelo aunque luego te le darca Lo estás saboreando todo el rato Trágatelo, trágatelo No puedes desperdiciar el alimento, así como así Hay gente pasando hambre ¡Ves! Se lo ha comido, se lo ha comido, se lo ha comido entero, míralo Si solo le sale un poco de... Son pocos que lo para a la gente Sí, sí, sí Pero, pero se lo ha tomado entero ¡Ay, bueno! de vuelvo! Mira hija, que lo ha hecho por mi Pero yo lo hubiera hecho por ti, que lo cierto. Hay que cumplir los retos Por aleja Lo que se dice se cumple